La comandancia de la policía en el municipio de Cotuí informó que apresó a un hombre identificado como Rudy Fulcar por el robo de ocho baterías y dos inversores en el distrito municipal de Comedero Abajo. Fulcar actuó supuestamente en complicidad con dos nacionales haitianos identificados como Soso y Johnny, los cuales huyeron. El detenido se transportaba en un vehículo marca Hyundai Sonata a Gris y es el residente en la ciudad de Santiago En tanto, en otro hecho El cuerpo del orden detuvo a un joven Identificado como argel Quesada De 23 años Por haber irrumpido en el negocio Happy Hotel Bar Cometiendo el robo de televisores Bebidas alcohólicas y otras pertenencias Este último reside en la carretera Duarte en Villalamata de Cotuí Provincia Sánchez Ramírez ENTN Su noticiero regional Robinson Polanco